En este video vamos a ver cómo funcionan las modulaciones. Las modulaciones son como las automatizaciones, pero lo que las diferencia de las automatizaciones es que estas permanecen en el clip. Voy a hacer una modulación rápida. Voy a agregar por ejemplo un autofilter a esta pista de audio. Voy a modular la frecuencia de este autofilter, seleccionándolo y con botón derecho seleccionamos la opción mostrar modulación. Y observen que aquí tenemos ya una línea donde podemos simplemente dibujar algunos puntos. Este lo voy a bajar. Este lo voy a subir. Y este lo voy a bajar. Y voy a reproducir el clip. Escuchemos. Vamos a volver a reproducir, pero observen que esto no se va a mover para nada. Entonces podemos concluir que las modulaciones son automatizaciones que ocurren dentro del clip. ¿Cuál es la ventaja de una modulación? Vamos a cortar esto y lo vamos a mover a la vista Arrangement. Vamos a activar esto. La ventaja es que nosotros no importa dónde lo arrastremos, siempre la modulación se quedará dentro del clip. Por ejemplo, si yo duplico esto, el siguiente clip podemos modificarlo para hacer cosas extrañas, cosas creativas, lo que ustedes quieran hacer aquí. Y ahora sí volvemos a reproducir todo. etcétera otro aspecto importante de las modulaciones vamos a volver al modo session o al modo de los clips es por ejemplo este botón que se llama linked para qué sirve si nosotros desactivamos esta opción observen que la frecuencia desaparece esta opción sirve para desvincular la modulación a la duración del clip que es de dos compases Voy a aumentar la duración de este loop de modulación a 8 compases. Voy a reproducir el clip. Voy a disminuir el loop para que nada más se reproduzca en cuatro compases. Etc. También podemos utilizar el lápiz para poder dibujar con la rejilla algunos rectángulos de una forma muy rápida. Sin embargo, nosotros podemos cambiar la rejilla, por ejemplo, actualmente tenemos la rejilla a un octavo, bueno, es porque le hice zoom, pero por ejemplo, si cambiamos la rejilla a un dieciseisavo, podemos dibujar esto todavía más, con más definición o con más resolución. Volvemos a reproducir. O por ejemplo, cuartos, que son tiempos. Vamos a dibujar unas cosas random. Un poco más arriba, más abajo, etcétera. Vamos a borrar todo seleccionándolo con control A y suprimir y borraremos todo. Otra cosa que podemos modular, bueno prácticamente todo lo podemos modular. Podemos modular envíos, volúmenes, etc. Por ejemplo, el paneo, mostrar modulación, desvinculamos y así de izquierda a derecha, después va a ir bajando y luego va a ir subiendo, se va a ir separando, etcétera Hacer cosas creativas. Casi no se escucha por el filtro. Vamos a mostrar la modulación. Al ah, problema aquí. es que este debería estar en medio un tip que les paso mantengan presionada la tecla control para hacer ajustes más lentos y de esta manera ajustar los valores más precisos esto lo podrán notar más con audífonos ya que estoy paneando de izquierda a derecha pero bueno ustedes ya entienden la idea y ya por último, por ejemplo, bueno no se los recomiendo, pero vamos a modular el volumen o más bien vamos a agregar un utility. Ya les expliqué en videos anteriores por qué no recomiendo automatizar el volumen. Vamos a modular por ejemplo el volumen de este utility o cualquier plugin que contenga una ganancia. Y aquí vamos a insertar el volumen bueno primero vamos a desvincular, vamos a poner por ejemplo un, un compás, que va a ser un fade in, y una vez que entre esta zona va a ser un loop, pero se va a mantener este volumen, reproduzco, disculpen aquí cometí un error, voy a arrastrar este punto de inicio al inicio del loop, muy bien reproducimos. por ejemplo si duplicamos este loop podemos hacer lo inverso que ahora baje sin embargo se va a reproducir el loop una y otra y otra vez vamos a quitar el loop ahora sí reproducimos ahora lo que voy a hacer es eliminar estos puntos, porque quiero que este loop solamente dure un compás, un fade in de salida, entonces agrego este punto, agrego este otro punto final, en el inicio del compás 2, porque lo que quiero hacer es un fade out de un compás. Muy bien, escuchemos el resultado. Y bueno amigos, en el próximo video vamos a ver las automatizaciones dentro de los clips, que es una de las nuevas características de Ableton Live 9.